El del doctor Cruz y Vineal. Y otros casos más. Oigan esto y prétenle atención, amigos televidentes. Que lo llevan por dengue y por otras cosas. El mismo caso de Víctor Batista. El profesor que ayer murió y lo presentamos su foto. Que han muerto por el coronavirus. Pero no han sido llevados a la clínica y a los hospitales por coronavirus. Sino por otras cosas. Y entonces estando en los hospitales y en la clínica. Dan positivo. Yo honestamente. Eh, no le encuentro como respuesta a eso. O sea porque si usted va por dengue. O usted fue por otras cosas. Que son el caso de David Díaz. Que lo dijo. Yo lo vi en una entrevista. Eh, el caso del doctor Cruz y Minial. El caso. Comenzaba con el amigo Sisto Gavín y si tú y yo llegábamos a esa conclusión que podría estar pasando que gente que van por una cosa esto se termina teniendo coronavirus honestamente no he podido entender eso después vamos a ver qué médico con la capacidad de dar esa respuesta nosotros podemos este, eh, aquí tenemos al coronel Bello Bello Buenas Bello Sí, se murió Socorro, la estoy presentando ahí. Claro que sí. Ay, Santo Dios, no me digas. Sí, murió Socorro Morel. ¿Cuándo? Murió ahorita. Ay, Santo Dios, ay Dios mío. Así es bello. Entonces, eh, este, eh, re realmente eso me ha dejado a mí que no encuentro respuesta a esta situación porque. Eh, una gente va a decir que por él murió también en la ciudad de Salcedo un distinguido médico muy conocido en toda la región, el doctor Gustavo Santos, el esposo de la doctora Emma Barbas, que... Eh, sí, sí, bueno, eh, eh, Salcedo. Emma Barba, que fue directora regional de salud pública, entonces, este, ese hombre, una figura médica de respetabilidad en toda la provincia hermana Mirabal, en la región, eh, ojalá, dile a Ángel que ponga la, la foto, eh, la de doctor, sí. Entonces, este, señores, el Ministerio de Salud Pública anunció hoy la intervención de San Francisco de Macorís. De San Francisco de Macorís con la operación Dique Este, Yo me levanté hoy a caminar tempranito en el pueblo. Y yo no te voy a ni que la gente hoy se, de, se desplazó a la calle en vehículos. O sea, hoy la gente rompió la cuarentena. Cuando yo vi eso tempranito caminando, digo, bueno, pues la gente rompió la cuarentena. Salen primera plana. Oigan esto, amigos televidentes. Como a las 8 de la mañana. Ustedes saben que los periódicos impresos lo hacen a las 4 o las 3 de la mañana y ya esas son informaciones que están muy retrasadas pero los periódicos digitales el listín diario que es digital y todos esos periódicos tienen su parte digital se van nutriendo de información cada minuto que pasa, cada hora que pasa como a las 8 de la mañana yo comienzo a leer el periódico el itin diario porque ya yo había leído tempranito el periódico diario libre y el periódico El Caribe. Y entonces, este bueno, aquí tenemos a Ángel. Dígame Ángel. Sí, sí. Sí, lo acabo de decir, tú no lo escuchaste. Lo acabo de decir ahora. Te mandé la foto. pómela ya la foto, Ángel. Sí. Lo, lo intervienen todos los días y no dan pie con borra. En la, eh, la, si la gente está en la calle, señores. La gente está en la calle. Esto es de risa. De risa en medio de esta tragedia. La gente está en la calle. Aquí no hay toque de queda, ni hay cuarentena, ni hay nada. Nos va a llevar quien nos trajo a nosotros. Esa es la verdad. Nos vas a llevar quien nos trajo. Bueno, este. Pero yo, yo fui anoche al ministro de la presidencia Gustavo Montalvo dije porque los médicos especialistas no están asistiendo a los hospitales y a la clínica y lo que han dejado es pasantes y rogándole y diciéndole y entonces el colegio médico le contestó señores miren esto es para no tener la más mínima discusión esto es para concentrarse En resolver esta desgracia Y las consecuencia económica Que esto va a traer Porque aquí va una crisis Hoy estamos bien Hoy estamos como príncipes En tres meses Hay que estar vivo Para ver lo que va a pasar En este país En tres meses Negocios quebrados Gente sin empleo Una crisis terrible Hay que estar vivo Para ver lo que va a pasar aquí Y esta gente discutiendo Esta gente discutiendo Buenas tardes ¡Buena!